mis amiguitos hoy vamos a hacer un challenge este es el challenge de quién va a comer primero la cocineta yo voy a compartir contra mi hermano marco y con este poquitico de agua que tenemos acá un poquitico un poquitico de agua vamos ya a ver si hum. podemos durar bueno comenzamos Póngalo. Yo ver Andrés. Sal con mi voz. Sal mi voz. Mira a Y yo era a mi primo. Él es mi primo. Y elena baja la campanita. Suscríbanse. Y un like. se puede hacer también Mira. es? Nombre, es? No. Uh -huh. es uh -huh. lo mismo? pero con un poquito agua también vamos a hacer un canal de Jimmy de ella, de mi primo, mm. y de muchos más. Colgaron, ah, bueno. un Es súper grandes esta Y también tenemos que comernos la miel. ¿No se toca? ¿No se también pueden hacer esto. Sí. Si quieran venir acá a nuestra casa. Esto es una casa de, de... Tenemos visitadas en el Salimos como a Belmar GF. Hoy, Robert Salsero, Salsero. Robert Salsero, Adriana Fle... Fle... Fle... Fle... Fleiro. Flechero. Está muy bueno. Es algo como un Facebook como Daniela González. Y el sale como Marco González. Está llamado modo no, El salero con se acaba, a ver. Yo mm. ¿Mm? mm, mm, mm, mm, mm, mm. tengo por aquí, ¡Agua! ¡Agua! ¡Como un Mira. No me lo está mi hermano ya se fue a grinar, sí. pero también el video. ¡Ay, también la botella está haciendo trampa! ¿Qué trampa? Yo no estoy haciendo trampa. ¿Qué trampa? ¿Qué estamos jugando? ¡Está, está jugando todo el ¡Ay, mi! ¡Esta me ha hecho! ¿Qué y cincuenta y nueve, doce. ¡Chao! ¡Gracias, señor Ducky! ¡Puedo 500!